Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, no es un día más, hoy es... ¡Nochebuena! Que tengas una buena nochebuena o una buena noche. Da igual, lo que sea, pero que sea buena. ¿Vale? Que, que hoy pues estemos todos más tranquilos... ...y que se en las cosas. Y que le pidáis muchas cosas al niño Jesús. No al gordo ese de la boina roja. Ese es un pringao. Ese es un, uno que se ha juntado ahí... ...que nos lo han metido con calzador... ...y nos están cambiando todo. Pues como están haciendo todos. Al final... Eh, claro, es el resultado de la educación um, Y no voy a hablar, no quiero hablar de, de religiones ni mucho menos O sea, eso, eso es algo, el, la parte espiritual de cada persona es algo muy particular Y tiene que ser eh, de cada uno Pero, no sé, sensaciones que yo tengo y sensaciones que veo y a todo el mundo se lo digo, Sea mayor o sea más joven la ilusión de estas fechas que ya llegaban que tal eso ya como que no ahora lo que quiere es otra cosa han conseguido que eso que nos unía y vuelvo a repetir no hablo de religión vale hablo de esa reunión familiar en estos días esa ilusión se desvanezca porque es una forma de destrozar como ya os he dicho muchas veces la familia otra más otra más. Entonces, pero la realidad es eso. O sea, se ha prostituido de tal forma que lo único que sirve es para que te gastes dinero y ya está, y se acabó. O sea, eso de disfrutar, eso de que haya ilusión, eso de que haya cosas guays, olvídate. De eso tienes que empezar a olvidarte porque eso ya... Pues no, pues no. Yo pienso que no, eso depende de nosotros. Eso va con nosotros. Y es algo que tenemos que intentar eh, cambiar a pesar de que nos lo sigan... Eh, metiendo a, a tope y que tenemos que, que, que transmitir a los demás. No sé vosotros, pero yo cuando era más joven y era más niño, ¿no? Siempre decía eh, pensabas en ser alguien, en, en, incluso en hacer historia y al final lo que pasa es que te sientas a ver la historia de los demás. A verla, a leerla, sobre todo a verla, ¿no? La caja tontita esta del teléfono te, te engancha y lo que haces ver es de alguna forma vivir la vida de otros en vez de vivir la tuya, y si ya es complicado ya es jodido vivir una vida vivir dos o vivir tres es más complicado o sea, esas personas que están todo el día metiéndose en la vida de los demás, a ver qué hacen los demás y cómo lo hacen, eso tiene que ser muy muy muy muy, muy complicado, muy difícil porque vivir tu vida es muy difícil ya, si encima estás metiéndote en la de otros, viviendo la de otros, estás más jodido, al final el espíritu de la Navidad, ¿no? que, eso, que está ahí, de paz, amor y el plus para el salón se ha desvanecido, pero ojalá pudiéramos ¿no? meterla en un jarro, y repartir a la gente y que, de alguna forma, volviese. Y en vez de estar estresados desde octubre o noviembre, que nos estresan, nos bombardean, nos machacan, como si fuéramos máquinas que es en lo que nos están convirtiendo, nos pudiéramos dar un abrazo y decir feliz Navidad. Comenzamos. y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y bueno, el rally de navidad vaya pedazo de rally, ¿eh? así es tremendo bueno, sorteo de navidad ya sabéis, ¿no? que vamos a sortear eh, las chapitas de material Ether y la de material Crypto, también las dos, la que viene virgen y la que viene para Ethereum eh, las vamos a sortear ¿y cómo las vamos a sortear? Pues como yo soy muy... Como os pongo, yo pedir el, pedir el deseo a, a, al niño Jesús, las vamos a sortear para Reyes, para el Día de Reyes. Eh, no, eso queda muy lejos. En vez del Día de Reyes, las vamos a sortear el 26. Vamos a dejar que mañana disfrutéis con vuestras cosas de Navidad y tal. Pues el lunes 26. ¿Y cómo las vamos a sortear? Pues muy sencillo, muy, muy, muy fácil. Entre una... Una, va a ir con los comentarios de este vídeo. Es decir, se va a sortear entre la gente que comente en el vídeo. ¿Vale? Eh, los comentarios tienen que tener más de tres palabras. Porque tiene que decir tener algún sentido. ¿Vale? Y no hace falta repetir 20.000 comentarios. ¿Vale? Es decir, con que comentes una vez es suficiente. Siempre y cuando no digas una burrada, evidentemente, si dices una burrada te lo quita y se va a comentarios que de spam y todas estas mierdas que hace, eh, que hace YouTube, ¿no? Entonces, si haces un comentario decente, pues... Eh, ¿Ves? ¡Feliz Navidad! Son dos palabras. No vale. Tienes el tres. Eh, entonces, bueno, uno se va a sortear entre los comentaristas, los que comentéis en este vídeo, y, y el siguiente se va a, a sortear con los que comentéis en el vídeo de mañana, el del día de Navidad, ¿vale? así, de tal forma que con esos con vídeos ya cerrados, el 26 hacemos el sorteo, pues con uno de estas páginas web que te lo hacen así bu, bu, bu, bu, y al que le toque tachar pues tendremos premio porque es que si no, claro, de aquí a Reyes todavía queda, aunque yo, yo soy muy de Reyes ya sabéis que a mí el borracho de la gorra gorda boina roja, ese a mí no me, no me mola yo soy más de más de, de los Reyes Magos Papá Noel está muy bien, es muy divertido todo lo que queráis, hay niños que les encanta y, fa, y felicidades, fantástico yo prefiero a los reyes magos. Soy más de reyes magos. Me gusta más esa magia astronómica. En fin, bueno, como decíamos eh, de momento, Bitcoin está dentro de esta línea de tendencia que nos marcaron estos dos puntitos. Se ha venido a reposar sobre ella. No es capaz todavía de pasar la zona del 50% de RSI. Y aquí está exactamente igual lateralizando y creo que es lo que va, va a ser la pauta hasta... Eh, no sé si el domingo noche o el lunes, ya más avanzado el lunes, por aquello de, de los horarios, de la Navidad y todas estas cosas, eh, pero yo creo que hasta que no pase bien el día de Navidad, este, como cae en domingo, 25, es de diciembre, es un poco extraño, ¿no? Eh, es la primera vez, así, yo, que yo recuerdo de nuestros últimos años, que nos cae eh, en domingo, con la apertura, cierre de mercado, eh, un poquito complicado, ¿no? Pues vamos a ver si... A ver cómo se solventa. Es una experiencia nueva y todo lo que está pasando en general en el mercado es una experiencia nueva para las criptomonedas y muy particularmente para la reina, que es Bitcoin. Eh, entonces, bueno, pues, eh, creo que tendremos que seguir esperando eh, el año 23 que viene. No deja de ser un año complicado en algunas cosas, pero, pero también debe de ser eh, del año, pues igual que celebramos la Navidad, el nacimiento de eh, lo que cada uno celebre. Pues vamos a ver si en 23 celebramos el renacimiento del mercado cripto y de todos los mercados en general, ¿no? Para, para ver si se sale un poquito de, de la miseria en la que nos está metiendo toda esta gentuza. Eh, y poco, poco que añadir. Hoy es un día especial y creo que tampoco hay que enrollarse demasiado. Ethereum está haciendo más o menos lo mismo. El Total Market ha perdido, pues está ahí un poquito planito. A mí no me gustan ¿vale? estas zonas porque después de una caída que haya intentado ir al alza, no puede y se queda horizontal, está haciendo una especie de banderita de osos, ¿vale? Y estas banderitas de osos lo que hacen es eh, tener una caída. Yo me andaría con el mocho colgando, aunque dentro de todo este movimiento ya tuvimos aquí esta caída, ¿vale? Y sería principalmente pues, otra caída de este tipo, ¿vale? Es lo que, es lo que yo creo que, que pasará, pero bueno, ya veremos a ver. La dominancia de Bitcoin, que hablaba con alguien... Eh, también que está un poquito, pues eso lateral, está todo un poco pero es normal, después de toda esta subida bueno, pues está lateral buscamos un punto en el que pare eh, y cuando pare podamos, podamos decir venga, entramos en altcoins contra bitcoin tenemos que ver un, un momento de debilidad vamos a ver si, lo que decíamos no esta zona que hizo todas estas dientes de sierra si se pone a hacerla aquí, pues podrá subir y podrá subir a la zona de los 44 o si desde aquí mismo hacen pullback, o vamos a ver cómo se comporta pero mm, buscamos ese punto en el cual eh, RSI nos diga, hey tenemos aquí una divergencia una divergencia que puede ser bajista es lo que buscamos, aquí veis, fijaros la, la pedazo, <risa> mía, esto fue tremendo eh, pues buscar una divergencia bajista para entrar en altcoins contra bitcoin y de esta forma generar más bitcoin, si es que ese es tu objetivo Cuidado. Si es que ese es tu objetivo generar más bitcoin. Si tu objetivo es generar más dólares, pues tendrás que entrar en pares contra el dólar. Eso ya depende mucho de cada uno y es lo que tenéis que buscar. El dólar index pues sigue, sigue en su sitio, no sé, ver está aquí estamos en semanal, vamos a diario, ¿vale? Sigue dentro de por encima de esta de esta zona que hizo soporte, bien en el semanal, a mí me gusta, es donde más me gusta verlo, porque es donde vemos claramente cualquier giro, la media de 50 le está sentando muy bien, esta zona de soporte que tenemos marcada, le está sentando muy bien y bueno, vamos a ver si es capaz de, so de soportarlo y, y por lo menos a buscar la, la media de 20, la, la EMA 20 por su parte, eh, Alcoins tengo varias Alcoins que me habéis pedido, en Discord me habéis pedido Cake y Rose eh, mi opinión respecto a Cake sigue siendo positiva, es decir, eh, creo que es una de las para mí es uno de los exchanges centralizados, es el Master. Ansa es una herramienta que han sabido hacer muy muy bien. A mí me gusta bastante y bueno, pues en principio tiene un esquema muy parecido. Ayer vimos uno, uno muy similar, vale. Si no me equivoco fue con Algorand, eh, en el cual teníamos este punto de pivote que es el en la zona en la que está tonteando y el eh, mínimo histórico al que podemos volver en cualquier momento. Vale, sí, que es cierto que Algorand tenía un mínimo histórico mucho anterior, mucho, muy, muy anterior. <ríe> y bueno, pues eh, está peleándose en esa zona. Si pensamos, y creo que es bastante probable que el mercado siga cayendo, pues por lo menos buscar un doble suelo en esta zona no es nada descabellado. Eh, creo que sobrevivirá y que en el mercado, cuando tengamos un mercado alcista, diríamos, joder, ¿qué? ¿Qué en dos y medio? ¿Qué bueno? ¿Qué tal? Eso es lo que yo creo. ¿Me puedo equivocar? Sí, ya veremos. Por otra parte, Rose. También me habéis pedido en Discord. Rose, recordad que vais a hacer las peticiones también en Discord, o aquí en los, en los comentarios de, de YouTube. A ver, dónde tengo por aquí a Rose. Mientras no me digáis nada, yo hago los pares contra el, eh, el dólar. ¿vale? O el títer o el que tengamos en este momento. Bien, Rose eh, tiene la pinta de lo que muchas veces hemos Hablado, ¿no? De venirse al mínimo histórico. Una vez que llega al mínimo histórico y esté completamente desgastado su RSI, pues posiblemente podremos empezar a pensar ¿vale? en, una, en una subida. Mientras tanto, mmm, creo que irá que irá a esa zona. Eh, que ¿Van a ser compras que posiblemente en un futuro sean espectaculares? Sí, pero de momento es un sufrimiento tremendo, un sufrimiento tremendo. Más de eso, eh, poco puedo añadir, sobre rose eh, Y eh, OMI. <ríe> no sé si lo tengo por aquí o lo tengo contra el euro. Omi, omi, omi. Aquí está. Vale. Pues, ECOMI, OMI, pues si está en la misma situación. Volvemos a, a lo de antes. El mismo punto de pivote de cierre es donde está. Tuvo uno un poquito más abajo y esta zona de mínimos, posiblemente se vendrá a hacer un mínimo aquí. Es lo que yo creo. ¿Vale? que se vendrá un mínimo... o incluso a perderlo... una vez que llegue a esa zona... pero ahora mismo está... Eh, sin parar de caer... sin fuerza por ningún lado... está bastante mal... sí que es verdad que en esta caída... aquí ha habido bastante movimiento... y lo de siempre... cuando algo cae... no es que se pierda... no desaparece... no es que se volatiliza... alguien lo ha comprado... o sea, toda esta caída... con todo ese volumen... alguien lo ha comprado... esto es así... pero claro... es que es un token... que yo le miraría más... Eh, por fundamentales busca los fundamentales del token ves a su página web ves a, a alguna web donde pueda haber fundamentales de los tokens las próximas eh, los próximos eventos que tenga y y poco más te puedo decir sobre mí. O sea, yo no estaría, eh, sería una, una de las criptos, aunque estoy en alguna de las que digo no estaría, pero estoy porque como es un momento compré esos tokens, pues ahí los tengo guardados y Dios dirá si, si van a ir a algún sitio. por el resto del mercado pues está muy parado, eh, como, como corresponde a un día de Nochebuena. Eh, mañana seguramente estará más parado todavía, aunque nunca se sabe las sorpresas que nos pueden dar las uh, ballenas, así que no me voy a enrollar más, ya sabéis eh, pasar una feliz noche eh, comentar en el vídeo para el sorteo y en el de mañana para el otro sorteo no sé si voy a sortear en este el de Ethereum o en este el de, no lo sé, entonces así, bueno, pues me comentáis en los dos vídeos y currarlo un poco, coño, que para eso estamos, joder, eh, para una cosa que os pido al final del año y os regalo encima una chapa cojonuda, que a estas son, tienen agujerito para colgarla del cuello, pero para que son tochas y pesan, <risa> en fin, chicos y chicas, pasar una buena noche, invertir con mucha cautela y como digo siempre, que la paciencia os acompañe y sobre todo con los cuñados. chao, chao.